Una, una juca. Sí, ok, sí. Pero no voy a tirar. Te quito a Te de la Pero, ya, pistazo de gran culo, eh. Igual, eh, yo igual. Gordo. Mira, bro <ríe> estoy se todo de lado, hermano, yo no puedo más. Dos minutos no y luego. <ríe> ahí. Tú, to, tú to, to tomas no el no, no tienes que respetar a ese cabrón, no <ríe> tienes que hacerle la polla Dije que perele la polla a Navi No, a ¿Eh? Navi <ríe> ¿No ¿Quién está hablando a Navi, hermano? porque yo es una gorra la que no, lo pienso no, Siempre Porque estoy espinado, hermano, y tengo el pelo todo largo por Mask. Dime es que ¿no? lo tengo largo estoy Tonto, tonto, tonto y, y, y, dile, ¿y tú para dónde miras? <risa> Barrera, quítate esa foto, ¿no? Ah, no, si dice el... Ah, sí, barrea tú, de tres mujeres más... Tres, ¿eh? Tú lo has dicho. Eso, esa sí, no. Ah, eso se eso sí considera una, ¿no? Mira, dos, ya va. Mira, mis conejas. ¿Qué? Dile, a la, la, la derecha? <risa> Escucha la de la derecha, mano. Quiero una nois. ¿Qué? ¿Qué? Que quiero tu insta. Creo no. que la de la derecha ¿De para ella es la, la, la de derecha. derecha. No, tienes que decir la izquierda. La rubia o la morena. La rubia, la rubia. La rubia siempre. La rubia, mano. ¿En la rubia? No pasa hackear. ¿Quién eh... te? Te va a saltar. ¿De dónde sois? Vaya lejos. Ah, mira. Ay, ay, no, no, no, no, no levanto nomás. Vale, una. ¿Otra de puta. Otra mujer. <ríe> una mujer. No son justos, la verdad. Otra mujer. ¿Eso no te para de salir, hermano. Mira, ahora viene otra. Ah, no, no. Es que ve eso. Igual se es un tío haciendo una paja ahí a golpe. El... Hostia, tú, qué Vamos a ver el panorama. Esta no esto cuenta. Esta no cuenta, mujer. Este es un burrito que no cuenta. Ha puesto... O sea, ha puesto Carato Enfada y te ha esquipeado, eh. Esto sí que cuenta, yo creo, ¿no? Oh, madre mía, este tío. Hostia, el Barrera. ¿Eras tú, no? Total, salió salido la borda. Es que imagínate que 300 latas... como Uy. Barreven, ¿tú mañana te vas a comer? ¿Qué? ¿Tú mañana te vas a comer fuera de casa, o no? No... ¿No? ¿Por? Pues no sé, igual porque es Navidad, ¿sabes? Pero si... Eh. ya cena hoy, para qué comer? Pero mañana es Navidad, hoy es Nochebuena. En verdad. El pescado. Creo ya lo sé. Le... ¿Pero dónde es? mira, tengo que sacar por una Sevilla. ¿Qué, ¿Qué, Sevilla? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué hace ¿Qué hace? ¿Qué es ¿Qué es ¡Ojo! ¿Qué ¿Qué es No ¿Qué yo me no, hermano. Te he dicho ah. que te comería los labios y te has dicho que... Madre mía, la cámara de 2 euros que tiene, hermano. Es bueno guapa, para sí. Qué es guapa esta, eh, Víctor. Dile. ¿No pide el Instagram, pide el Instagram. No tengo. ¿Qué? No tiene. Joder. Puta guarra. Deja de acá gran puta. Traiga para acá. ¿tú, tú? Tú, tú, tú. ¿Carlos, diamante para el, pa el free. Carlos, Dime, bro. Dime. ¿Quién? No te acuerdas de mi hermano. El Dima eso hermano hermano es que Ea. nos conocimos hermano en el Space World hermano en el Space World Luego tío, que, que en persona hermano ahora te has apuntado allí te has puesto todo y ahora te encuentras aquí más alto que esa pues no me no me he enterado tío no me he enterado pero sí Qué sí, bueno hermano sí. tú sabes Le a la padre. Madrid Eh, a la Madrid. vives dónde vives hermano mi padre construyó ese edificio hermano me lo dijiste por Instagram. Te lo digo yo, hermano. ¿Y tú <risa> lo es eso que están retirados de aquí. Sí, sí, sí. Me lo dijiste por Instagram cuando subí una foto, una historia y todo eso. ¿Ves? Me dijiste ¿Tú? tú que mi padre construya eso. Te lo digo yo, hermano. Ya ves. Mira, eres un grande, ¿eh? Y ese cuarto está tu guapo. Llega así, bro. Mira, yo, yo no voy a ginar. Eh, pues. Oh, me a que flipa, no. Y, y yo estoy marcando porque, porque veo mujeres, ¿sabes? Por otra cosa. Ya veis. Venga, bro. Fíjate, bro Venga, Chao, chao. chao. Puta borde, bro. Lleva su una, eh. No, una, una. la otra la repetida. Tú, al final no me voy hoy, eh. Es que, es que si, si Barrera hace esto, no. ninguno se para hablar con ella. <risa> es que pero se separan todas, hermano. Sí, si te decían que eras un niño, cabrón. Pero separaban, separaban. Hola. ¿Qué puerta Walter? esta gorda? Me hicieron, si tío? <risa> <¿No>? <risa> Joder, qué panorama hay. Por aquí? Me voy a, me voy a la República Dominicana. No, no, no, no. El Navi se iba a dormir, yo creo, ¿eh? ¿Cómo ah. si sí. no puedes vivir? La ciencia no Hola ¿Por qué se había ido el lance? No, porque la final de la tarde Márala, Dime Jajaja Te insultan y pasan... de la moto Dime, Capros te estoy escribiendo izan izan Una mujer, hermano, y me voy, eh Una mujer No, no, dos ahora Me está marcando los pibos, ¿vale? Un poco Es que me sale ahí, tío, y madre mía tú que ya no hay mujeres, que me voy, ¿vale? ¿Me meto yo o qué? ¿Qué va? Vete, hermano, yo me meto a yo, nuevo A ti no te quieren va Vámonos al balo, ¿sí? Soy ¿Qué negro, tío Soy negro, machi canapo uno más, bro ¿Qué? Habréis el canapo uno más ¿Para quién, Dime Dame tú, Villegas Dime uh. Tu, tu casa, no, ¿no hay gente que duerma, que, hermano <risa> <risa> feliz noche buena. Si <risa> sí, no se bro. portan bien, Santa sí, Claus, no, no, si le hicieron su carta, a Santa. Mira que está hablando este, este que está hablando, echa, ¿Cómo como echar a este barrera, echalo que te que quedas con miedo. Bombarra, kick es que se ha puesto la cama antes. y Era un viejo, bro, sudoroso. Eh,